Ok, muy buenas a todos quienes nos escuchan. Esta es una nueva entrega de en nuestro podcast llamado Trascendiendo Perspectiva. Y una vez más conmigo se encuentra Eduardo Pinto y quien les habla es Eduardo Nárzano. Y como en oportunidades anteriores, queremos darle un análisis político sin tanto amarillismo que, que corre por allí, ¿no? Entonces, bueno, en el podcast anterior, que espero hayan escuchado, si no dejamos el link en, el, en la viñeta del, del video, hablábamos de las implicaciones de la cómo, cómo está la geopolítica ¿no? actualmente, o sea, la, las tensiones geopolíticas que están entre Rusia y la OTAN y, y, cómo, y cómo repercute eso en Estados Unidos y en Venezuela y Cuba, ¿no? ¿Cómo? Bueno, porque Venezuela y Cuba son una ficha de canje de Rusia, ¿no? Para, que, para poder mantener a Estados Unidos y a la OTAN, digamos, en, en parado. Entonces, bueno... Eso desde el punto de vista militar, pero como nosotros sabemos, actualmente hay una batalla comercial ¿no? entre Estados Unidos y China, que es la potencia emergente, porque aunque Rusia es una potencia militar incuestionable, no tiene el poder económico que tiene Estados Unidos, por lo tanto no pueden regir la economía mundial, pero China sí puede hacerlo, y aquí es donde quiero llegar una vez que Eduardo salude y se presente, ¿no? Bueno, saludos a todos y sí, Edward, tienes, tienes mucha razón. Fíjate algo, eh, la influencia económica de China es, es impresionante. Cuando, cuando Donald Trump llegó al poder en 2016, él, él básicamente se dio cuenta de que existe una cosa que se llama déficit comercial. El déficit uh -huh. comercial es básicamente que yo comercio contigo, pero tú terminas ganando mucho más de lo que yo recibo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y Trump, de, de alguna manera, él trató de reducir esa brecha de déficit comercial, pero al mismo tiempo él intentó tomar medidas contra algo que, que hacen mucho los chinos, y es que los chinos roban propiedad intelectual. Y como ellos no respetan los derechos humanos, ni, ni, ni son una democracia, ni mucho menos, ellos someten a su población a, a, a sistemas de trabajo, en condición inclusive de, de esclavismo en algunos casos, pues. O sea, sí. la China próspera existe, pero ellos trabajan, digamos, sin ningún tipo de ética humana. Entonces, eh, claro, Trump no va ir en contra de esa falta de ética, pero él por lo menos quería tomar medidas para proteger la propiedad intelectual, porque China tiene una cosa que se llama espías industriales. ¿Entiendes? Entonces, esa, sí. esa competencia desigual, ¿verdad? completamente desigual, fue lo que terminó posicionando a China como, como el victorioso del proceso de globalización. Porque sí. no, solamente, no solamente Silicon Valley hizo plata con la, con la globalización, o sea, tienes tiene que China básicamente eh, pinta, o sea, obviamente tiene todas las características de la próxima potencia económica mundial, la primera potencia económica mundial. No, y es que allá voy, Eduardo, mira, excelente punto que has tocado, ¿no? Porque fíjate, <coughs> la guerra comercial es un hecho y esa es la nueva guerra fría. La gente piensa, no, estamos en los tiempos de paz más largos que ya tenía la humanidad, y eso es, mire, eso es pura mentira, y eso es pura, pura utopía. Porque, aunque no hay guerra militar, propiamente dicho, la guerra nunca ha terminado. De hecho, la guerra lo que hizo fue evolucionar desde el campo de batalla, ¿no? Porque actualmente, si tú destruyes la economía de un país vecino, la población eventualmente morirá, ¿no? Y el, el, el, el ejemplo más claro de eso es Venezuela, ¿no? En el cual, sí. cuando hubo el, el colapso, la catástrofe de su economía entre el 2014 y 2018-19, aunque todavía no ha parado de caer, ¿no? Eh, podríamos decir entonces que murió más gente en esos años porque la oposición no actuó contra el gobierno que actualmente con el coronavirus. Y la gente dice, no, el sí. coronavirus es la catástrofe más grande. No, miren, las economías matan más personas. y ya, ya, sí. ya quiero llegar, fíjense. Eh, China actualmente se encuentra creando lo que, lo que se denomina ¿no? la nueva ruta de la seda aunque no tiene nada que ver con telas ¿no? es, es como un nombre histórico ¿no? que tenía una ruta comercial que iba desde china hasta hasta europa pasando por el, por, el, por el asia central y medio oriente ¿no? sí. Miren, esa nueva ruta de la seda ¿no? tiene dos caminos ¿no? la la que, la que pasa por, por como ya dije no por el asia central medio oriente Afganistán, Kazajistán eh, pasa por Moscú, va a pasar por todos esos países, y va a llegar hasta Madrid y está el otro que es el marítimo, que es prácticamente algo muy parecido a lo que es la, la, la ¿cómo se llama? La eh, bueno, la ruta de Portugal, pues, la que descubrió Portugal en el siglo XVI, XVII más o menos. Ah, okay, claro. No, no, no, no, no recuerdo el nombre. Que es marítimo, que es prácticamente bordeando va hacia así por la costa, y llegando, hasta, pasando por Medio Oriente, pasando por Turquía, este grupo. Muy bien. Okay. La, ¿Qué implicaciones tiene esta nueva ruta de o la seda Bueno, prácticamente China va a monopolizar la, la economía desde Europa, Asia Central y Asia, ¿no? Y okay. ustedes dirán, ajá, bueno, ¿y qué tiene de malo eso? China es una industria gigantesca. O sea, China prácticamente es la industria del mundo. Bueno, fíjense, si Estados Unidos es la primera potencia del mundo, Estados Unidos no va a permitir tal cosa. ¿Por qué? Porque al tú tomar una tajada tan grande De ¿no? nada en la parte del mercado mundial, Estados Unidos prácticamente quedaría relegar al segundo poder. Y si al caso vamos, Estados, un, tanto Estados Unidos como China tienen un lema escrito en fuego, que el poder no se cede ni se comparte. ¿Se sí, impone doctor, por la fuerza fíjate, de los cañones o se negocia? Fíjate algo, la ruta de la seda eh, de alguna manera ya está empezando a funcionar. O sea, uh -huh. la, el comercio que existe entre China y Europa... Es impresionante. Sí. O sea, Re Reino Unido se eh, dejó la Unión Europea. Una de las razones fue por la relación que tenía la Unión Europea con China. Inclusive, sí. Boris, Boris Johnson eh, sancionó para que Huawei saliera del país la red 5G, para que saliera de Reino Unido en 2027. Eh, y eso en el marco de que, de que China, ¿verdad? Porque mucha gente dice que que la Guerra Fría terminó porque terminó la guerra ideológica y, y de alguna manera eso no es completamente cierto, porque aunque China sea capitalista, China tiene la, par la particularidad que es un sistema totalitario que no respeta derechos humanos uh -huh. y no tiene problemas con espiar a toda su población. Entonces, algo que en Europa no está bien visto, porque en Europa el gobierno no puede, digamos legalmente, eh, espiar a, a sus ciudadanos. Pues. entonces Básicamente, eh, esa diferencia ideológica, esa diferencia de, de operar de, de China con las democracias es lo que básicamente de alguna manera detenía el hecho de que China surgiera como, como, como primera potencia comercial. Y Estados Unidos podía retener a China con eso, con los valores, la libertad, el tema y, y, y las instituciones financieras, ¿verdad? Te estoy hablando de, del Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, eh, esa, el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera las, las organizaciones que moderaban el comercio mundial, lideradas por Estados Unidos, se fueron todas a pique, se fueron todas a pique. Y no, y no solamente porque la Reserva Federal se descontroló, porque ahorita fue que llegó este loco Biden y, y están imprimiendo dólares a lo loco y ahora tienen inflación. Pero antes de esto, ya hace décadas que las organizaciones de comercio internacional están en la deriva, porque como que no hay un árbitro, pues no hay nadie que mida cómo van a funcionar el comercio. Entonces, ¿qué hacen los países? Bueno, yo prefiero hacer un tratado de libre comercio contigo o prefiero hacer un bloque regionalista, que es lo que está ocurriendo actualmente. Actualmente China tiene su bloque en Asia sí. y Rusia intenta formar su bloque en su área postsoviética. Latinoamérica no tiene su bloque porque, porque es un desastre y, y hay demasiada corrupción, pues. Pero ya todo, o sea, las economías serias del mundo ya se están regionalizando. ¿Qué pasa? Estados Unidos está en una situación de, eh, de decadencia, en, o sea, en una situación donde no, no son capaces de ponerse de acuerdo porque, y, y ahí es donde entra una crítica inclusive al, al, a lo que es el sistema democrático como tal, pues, porque llega el punto donde, donde no hay forma, los contrapesos de poderes, eh, eh, cuando tú eres una potencia y estás tomando decisiones a niveles de la economía mundial, imagínate, mientras discute el Senado, mientras discute el Congreso, cambian de presidente cada cuatro años, el país no tiene un rumbo claro, y, y imagínate, China tiene eh, desde... Eh, eh, el régimen chino es, es los herederos de Deng Xiaoping. Sí. O, o sea, Ay, ellos... nadie eh, uh -huh. es que, o sea, tiene muchos mucho puntos, es eso que tú acabas de nombrar. Eh, nosotros lo discutimos en el, pri en el primer podcast que hicimos en esta plataforma que se llama Occidente en Crisis, le invitamos a que lo escuchen ¿no? pero fíjate, una de las razones por la que Estados Unidos y China no, no pueden hacerse una guerra tan directa como la que, o sea, no, no pueden amenazarse mutuamente así como hace por ejemplo Rusia Estados Unidos casualmente China, como buen zorro viejo ¿no? viendo que esto iba a venir ojo, porque claro. los planes de China son milenarios o sea, eso, no son, eso, eso es una de las críticas de la democracia la democracia se come de los pies porque los presidentes, una vez que son reelectos, están empezando en la reelección y por lo tanto sus su planes de gobierno siempre están, están reñidos a cuatro años. Pues, o sea, son cortoplacistas, si, sí. Si, si tú sabes que tú tienes que tomar una decisión muy negativa actualmente que te va a resolver el problema de aquí a diez años, por ejemplo, un presidente no la va a tomar porque eso implica la no reelección y entregar sí. el poder a, a, tu, a tu combatiente ideológico, ¿no? que en dado caso, por ejemplo, en Latinoamérica Simplemente sería la izquierda radical o la derecha Derecha entre comillas radical ¿no? Pero claro, fíjense, no, no, y a China es, no le conviene la guerra, Eduardo. China no está armada, o, olvídate no, es de que, eso No, y es que mm. para pa allá voy Bueno, ya va mm. Que tengan ejército, no voy a decir más pequeño, Sino con tecnología inferior A la de Estados mm. Unidos no significa Que no pueda haber aniquilación mutua Porque ambos tienen bombas atómicas, pero fíjate No, Eduardo. Qué, pero, por, Eduard, el presupuesto De Estados Unidos ha sido 612 mil millones De dólares o sea, parece, parece también que... tienes que considerar ese factor. Ajá, pero fíjate, cuando la guerra de Vietnam, que fue cuando Estados Unidos se salió con las tablas en la cabeza, que fue cuando la gente vio que el, que el poder hegemónico de Estados Unidos como que no era tan poderoso, okay. Vietnam, Vietnam no tiene el presupuesto, y sin embargo Estados Unidos perdió esa guerra. Pero ajá, claro, que, eso es otro tema. Que eso, mira, eso, es un te, eso es un tema, exacto. Es, eso es otro tema, pero fíjate. La razón principal por la que esos dos países, China y Estados Unidos, no pueden irse una guerra directa, ni siquiera pueden hacerse una. una... Ya va, se te cortó, cortó ahí, Eduard. Repite, por favor. Mira, okay Mira, la, la razón por la que Estados Unidos y China no se pueden ir a una guerra mutua, deuda de Estados Unidos y presentan, aproximadamente, aquí tengo anotado a ver, cerca del 20% de la de la deuda de Estados Unidos. Para los que no sepan qué es esto, qué significa esto, bueno, que en una guerra directa o, o si Estados Unidos empieza a imprimir billetes a lo loco, o empieza a tomar medidas demasiado sucias, ¿no? O sea, que no que no respeten no respete la economía, la industria china. Fácilmente China puede revender esos bonos de la deuda y hundir totalmente la economía de Estados Unidos. Ah, pero aquí viene el otro parte. Sí, pero eso ¿por según ¿qué no lo hace? También. Exactamente. También. ¿Por qué no lo hacen? Porque Estados Unidos claro. es el principal consumidor de China. Entonces, digamos que los dos están agarrados de, de tú, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿no? Y ojo, eso se llama principio de destrucción mutua. Que si tú me destruyes a mí, tú también te destruyes. Esa es la misma razón por la que Rusia y Estados Unidos no se van a una guerra nuclear. Porque, sinceramente, sí. se acaba toda la humanidad y listo. Es lo mismo con China, pero desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, que es lo mismo. Que es lo mismo, porque si la economía se va a pique. Mire, las la, la civilizaciones cuando caen, claro. caen con fuerza, y cuando la barbarie sí. agarra, hay muerte por todas partes. El más claro ejemplo sí. de eso, obvio, nuevamente, no me gusta hacer esto porque es mi país, no, pero es Venezuela, el más claro ejemplo de sí. Venezuela. El otro país claro puede sí. ser Siria, o sea, todos los países que están, todos los estados fallidos, ¿no? Entonces, fíjense. ¿Qué significa esto? Sí. Que Estados Unidos y China tienen que disputarse la hegemonía de los próximos años, porque vamos a estar claros que ya China le declaró la guerra a Estados Unidos desde el, desde el 2008, desde el colapso del 2008, la guerra okay. comercial. Eh, necesariamente esa disputa de quién va a ser la, la potencia hegemónica se va a tener que librar sí o sí, porque ellos no ceden, ellos, ellos no van a ceder el poder pacíficamente. Claro, ¿Y mira, y, y es que mira lo que sucede. Cuando, cuando Trump llega al poder, y, y es una de las cosas que, una de su visión que me gustó, es que él entendió que los chinos son realmente el problema. Porque, ¿qué ganas tú? O sea, di Dios mío, ¿qué gana la OTAN, verdad? Teniendo un conflicto con Ucrania. porque simplemente no le permiten a Rusia tener su área postsoviética ahí? Y que y, y es hasta mejor. Porque entonces, el día de mañana, se desestabiliza Medio Oriente, se desestabiliza Asia Central. ¿Y quién tiene que ir a, a pelear esa guerra y, y, a, y a estabilizar el país? No es Estados Unidos el que tiene que terminar haciéndolo. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema con que Rusia tenga su área de influencia? Ah, pero entonces la paranoia de la OTAN no tiene ningún tipo de límite. Entonces, Trump decía, mientras tú estás pendiente que está haciendo Putin, mira a los chinos volviéndose la primera economía mundial ¿ah? y montando cualquier cantidad de sistemas industriales, inclusive en Vietnam. O sea, Vietnam es la China de China. La mano de obra de Vietnam <risa> sí. es más barata que la China. Y ya China está convirtiendo a Vietnam en su industria y, y, y, y eso está ocurriendo a velocidades impresionantes. Y Trump no, decía, pero, mira, pero Fíjate, mira esto. Que, fíjate que Trump tomó medidas allí porque Trump, por ejemplo, le dio un espaldarazo a la India, que es el principal mercado consumidor que está viendo el China, claro. a, acercándolo hacia no. ellos. ¿no? Y Trump iba más allá, Edward, porque Trump agarró y, y dijo que con el Banco Interamericano de Desarrollo iba a intentar trasladar la manufactura en China hasta América Latina. Y, pues sí. que, ojo, irónicamente, hay mano de obra en América Latina más barata que más China. Más barata. Entonces, es un caso. mira, si, siendo siendo América, ¿verdad? El eje de influencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué necesidad tienen ellos de que eh, un gran porcentaje de las empresas estadounidenses funcionen en China? A la hora del primer problema diplomático, el primer la primera tensión geopolítica, te, tenemos una crisis financiera mundial. Ah, entonces, claro, Trump sabía que eso no lo podía hacer de ya. una. Ah, entonces, sí, no, quería yo quería no, mover paulatinamente. Ajá. No, pero es que ya va, Eduardo, porque es que mira, lo que pasa es que, es que estos temas son complejos, ¿qué? estos temas son bien complejos, pero fíjate, ¿por qué sí. la OTAN no se puede permitir que Rusia tome Ucrania así como, como así? no? Porque siempre uh -huh. está el miedo latente de que, ok, si ellos se expanden a Ucrania y son una potencia oh, militar. Eduardo, pero es que Rusia no tiene intenciones de invadir Ucrania, Usa, no. eh, eh, Rusia invadiría Ucrania en última instancia si la OTAN no retrocede. Pero pero Ucrania tiene tiene su propio proceso histórico y, y, si, y si algún día Ucrania decide formar parte de Rusia o, o, o, la, o, la, o las milicias que están al norte de Ucrania deciden avanzar y, y eso crece, es por una situación de, de ellos, pues. Pero no es que Putin... Pero es que, que Putin, okay. pero fíjate, pero es que fíjate, mira, el caso de Ucrania es muy parecido al caso de California y Texas en Estados Unidos, hasta de Florida. ¿Qué eso es lo que se en decir. esos países? Bueno... En, esas, en esos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, hay una inmensa cantidad, princip principalmente mexicana pero hay de, todo, de todos los países de Hispanoamérica. Sí. Y en Ucrania pasa exactamente lo mismo, pero con los rusos. O sea, en la parte del este de Ucrania hay una, una mayoría rusa eh, que es heredada del, de cuando la colapso de la Unión Soviética. ¿Cuál sí, es sí el miedo es. Que, que, que podría haber allí? ¿no? Y aquí es especulación mía, ¿no? Cada quien puede tomar su, su conclusión aquí. Es que... Mm. En un estado democrático, la mayoría es la que hace la ley, sea buena sea o mala. Entonces, si uh -huh. hay una inmensa mayoría rusa en el este de Ucrania, ¿qué, qué, te, ¿qué te quita a ti que ellos en un futuro vayan a hacer un referéndum para decir, bien, somos rusos, vamos a separarnos de, de, de toda esa sí, vaina? Sí, Eduardo. Eduard, pero mira, pero yo te voy a decir algo, Eduard, y aquí esto es un tema inclusive que yo lo veo como psicológico. ¿Tú, tú sabes uh -huh. por qué la crisis de los misiles del 62 tuvo tanto, tuvo tanto auge que casi nos vamos a guerra nuclear? Porque la sociedad estadounidense veía que como los misiles estaban en Cuba, porque, ojo, había 94 jevas nucleares en Cuba, estaban uh -huh. instaladas allí. Y si, y si Kennedy hubiese invadido Cuba, esas jevas nucleares se hubiesen utilizado. Pero fíjate, uh -huh. eh, eh, eh, eh, eh, los estadounidenses, el americano promedio, la sociedad estadounidense, dice nada, uh -huh. como Cuba está cerca de mí, verdad eso quiere ellos se sintieron realmente en peligro por primera vez en su historia porque la sociedad norteamericana uh -huh. es una es una sociedad como te explico emburbujada pues ellos tienen se mal está la guerra pero no en su territorio no no y es que ellos tienen mal alrededor y la y desde la invasión este británica de, de 1812 ellos no han tenido como por decirte un conflicto bélico en su territorio entonces, su territorio, entonces no compares con rusia hermano a rusia la, la han destruido tres veces y Rusia sabe lo que es tener el enemigo en la frontera, pues. Entonces, pero fíjate algo, el estadounidense decía, ah, no, salió en las, en las portadas de los periódicos, mañana te podrían matar. Pero que, ¿cuál es la diferencia, Edward? Los misiles estaban en Cuba, ajá, Cuba formaba parte del bloque soviético. Pero fíjate esto, quitan los misiles de Cuba, siguen estando los misiles en, en Serbia, por ejemplo, seguían estando los misiles en Serbia. La, sí. la única diferencia es que estaban a 20 minutos de distancia. Pero los misiles seguían existiendo, ¿me entiendes? Sí. La, la amenaza, eh, el componente real que afectó en, en la crisis de los misiles fue el componente psicológico. Lo mismo sucede con Ucrania, Eduard. ¿Qué, qué, ¿Qué importa que Rusia tenga yo no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados a más de territorio? Eso no va, eso no va a afectar en, en absolutamente nada. Eso, sí, no va a hacer que, eh, eso no va a hacer que la Unión Soviética regrese de un día para otro. O sea, claro. la, lo, que, lo que sucede con la OTAN es un tema de paranoia. Y es un tema de que qui quizás la crisis del atlantismo, eh, en medio de todas esas tensiones, inclusive con China, y que, y que están perdiendo el, el ámbito comercial, quizás, o, quizás no quieren, pues no quieren ceder más. Pero Lo el Lo que pasa es que, Eduardo, mira, es cierto, o sea, es muy cierto de eso que dices. Es, es más un tema de paranoia, pero fíjate que actualmente nos encontramos en en la decadencia de Estados Unidos, ¿no? Y, y no es solamente una decadencia de que, ah, sí, China lo va a superar, no, miren, estamos viendo el límite de la democracia republicana de Estados Unidos, porque ya está viciada totalmente. Entonces, ¿qué pasa? La OTAN, no teme, no la, OTA, la OTAN teme que si Estados Unidos colapsa, fíjate que cuando, cuando, cuando un imperio colapsa, generalmente se uh -huh. forman varios países de ese imperio, ¿no? La OTAN, sí. y me, metiéndome en su cabeza, ¿no? aquí de, nuevamente es mi opinión, teme que si Estados Unidos colapsa, Rusia no tenga rival para, para, para, para, para frenar su avance. Para y sí, claro. Lo que pasa es que, fíjate, primero, por ahorita la unidad de Estados Unidos no está en discusión, porque a pesar de la decadencia de su sistema democrático, siguen existiendo, digamos, bases fundamentales que mantienen cohesionado ese país. El problema es que a partir de ahora van, va a tener que trabajarse de una forma distinta. Porque, porque de, lo, de las decisiones que se tomen en este punto específico, Va a depender quizás la creación de lo sí, que llaman un, un nuevo orden mundial. Claro. Y ojo, el problema de Venezuela, sí. ya para cerrar, el problema de Venezuela, una de las razones por las que no se ha resuelto, es porque todos esos países de los que hemos hablado tienen intereses en Venezuela. Tienen intereses, sí, en Venezuela. <ríe> por motivos no, energéticos, por motivos de, de la salida al mar, por motivos sí. estratégicos, por las tierras raras, el oro, el petróleo, la energía, todo sí, eso. Pero... Por el y, agua y, porque... y, y estamos en una situación internacional y creo que también en parte fue por eso que Trump no intervino en Venezuela, porque como las tensiones están creciendo y no hay un nuevo orden internacional y la ONU es tan débil, cualquier movimiento brusco sí. en el mundo podría generar una especie de efecto dominó que no sabríamos cómo terminaría, ¿me entiendes? Entonces sí, todos porque... los actores eh, están con cuidado. No, es que, sí, no, es, que es verdad porque vamos a un, un movimiento brusco de transición en Venezuela por ejemplo que ya se veía venir Uy, pude, pudo, pudo haber sido la cómo decir la gota que derramara el vaso para que por ejemplo China tomara Taiwán o sí. Rusia tomara Ucrania o sí. o, todo, o, todo, o sea todas las potencias empezaran a reordenar las geografías no y sí, bueno es muy complejo no empiezo no, haciendo una conclusión porque ya ya se hizo el, el tiempo no esto lo podríamos discutir en otro programa no pero hacia allá vamos, miren Tristemente, la gente, la, la, los, que nos escuchan, los que nos escuchan dirán, concha, ¿qué tiene que ver Venezuela con todo esto, miren, tristemente como Chávez nos, nos, nos metió en la dialéctica de imperio junto a Rusia y con China armaduro hacia Estados Unidos, porque antiguamente simplemente íbamos de la mano de Estados Unidos y ya está, eh, todo lo que pasa en esos países y, todo, y cómo se maneja la geopolítica nos afecta directamente. Así y, si Venezuela ha llegado, y si Venezuela ha llegado viva hasta este punto, porque Venezuela es un estado fallido casi desde, desde su nacimiento, pero ahorita sí. es más un estado fallido que nunca, si ha llegado vivo hasta este punto es porque a alguien le interesamos. ¿A quién le interesamos? Sí. Bueno, a las potencias. Y es, no eso, la... y es por eso que no se resuelve Y es por eso que no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque una puja de poder aquí puede desencadenar todo el, el panorama. Y fíjate, y en un que... siguiente programa, en un siguiente uh -huh. programa te, te, te quiero debatirnos de uh -huh. por qué... Don, porque la medida de que iba a tomar Donald Trump de mudar su, sus empresas de China hacia Hispanoamérica, ¿no? Viendo que era sí. una jugada una muy buena, digamos que a la larga le afectaba, ¿no? Y quizás por eso el estado profundo uh -huh. le hizo toda esa jugada, toda esa jugada sucia para sacarlo del poder, ¿no? Pero eso ya puede ser consiguiente programa. Claro, fíjate, Dor, antes Entonces, de irme, eso, ese tema claro. que tú dices que, que Venezuela es como que el epicentro de conflictos entre potencias. Yo recuerdo cuando venían los buques de gasolina iraníes. Y, y Trump decía y, y la gente del Pentágono que, que los buques, po, po, había posibilidad que los pararan, que pararan los buques iraníes y no pasaran. Y entonces Irán amenazó con que si ellos bloqueaban esos buques uh, en, en el Caribe, Irán a, bloquearía los buques uh, allí en el Estrecho de Hormuz. Y, si, y buques estadounidenses en el Estrecho de Hormuz y trancarían el Estrecho de Hormuz. Y ante esa amenaza eh, que... que o sea, un tercio del petróleo mundial pasa por el Estrecho de Ormuz. Entonces, Estados Unidos cayó en la disuasión y no paró los buques iraníes. Entonces, fíjate cómo un simple evento relacionado con Venezuela podía desestabilizar la, el comercio de energía a nivel mundial. Ay, Entonces... Bueno, yo no tengo más nada que decir. ¿Alguna última palabra, Eduardo, antes de cerrar? No, bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Cualquier duda nos la dejen en los comentarios y la abordaremos en el siguiente programa. Muchas gracias.